Estamos muy felices de estar aquí en El Salvador después de cuatro años con un nuevo disco, con una nueva gira y mañana vamos a cantar en un lugar muy especial, el Complejo Cuscatlán y vamos a encontrar todas nuestras fans. Precisamente eh, ustedes regresan a El Salvador, ¿Qué, ¿qué valor tiene regresar a este país? Nosotros amamos todo toda Latinoamérica y siempre decimos que la manera como nos reciben eh, es increíble y nos vemos la hora que todo regresó a la normalidad de estar en el escenario y compartir nuestra música con nuestro público Ignacio luego de esta pausa obligada por la pandemia ustedes finalmente pueden retomar su gira y volver a los escenarios y reencontrarse con el público cómo se sienten por eso bueno eh, eh, subir en el escenario uh, pienso que la máxima expresión de un artista no el más el máximo deseo que tiene un artista encontrar sus fans y poder hacer su música y compartir su música, entonces estar cuatro años especialmente lejos de, de los escenarios de, de Latinoamérica no fue fácil y estamos de verdad felices de haber dado vuelta. Sí, eh, Gianluca, han sido más de 14 años de trayectoria para la agrupación y ¿qué ha sido como lo más significativo de, de su trayectoria, de su carrera? Sí, es que cada artista yo creo que no debería en cualquier manera ser una imitación de otros artistas. Los artistas que probablemente que llegan a ser exitosos en el tiempo son los que son auténticos, que, que quieren contar algo muy personal. Nuestro repertorio es hecho de, de cover también, eh, pero sin perder nuestra personalidad. Y tenemos un objetivo muy importante, porque las tradiciones, las raíces... De, de toda nuestra historia cultural, son muy importantes y no, se te, no, no tienen que perder nuestra... También los jóvenes tienen que conocer un tipo de música y sobre todo cantar el amor, la música romántica, que eso es nuestro objetivo, sobre todo...